hola cómo estás es para mí un gran gusto saludarte en este video se presenta cómo agregar tus redes sociales en facebook antes de iniciar el video, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho lo primero que debes hacer es estando en facebook entrar a tu perfil Luego en detalles seleccionas la opción editar detalles, a continuación eliges la opción actualizar tu información, te ubicas en información básica y de contacto y luego te ubicas en sitios web y enlaces sociales es aquí donde tienes la opción de agregar un sitio web y agregar tus redes sociales en sitio web tú puedes poner una página web que tú tengas por internet entonces ahí le das agregar un sitio web y en dirección del sitio web pones la dirección de tu página web que debe iniciar con HTTPS ahora bien vamos a vamos a ver cómo podemos agregar las redes sociales si tú observas yo ya tengo agregadas cuatro de mis redes sociales y es sencillo para agregar tus redes sociales tiene tienes que dar aquí en editar entonces a continuación le das en este botón: agrega un enlace social. Y las redes sociales que puedes agregar son 22: Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, Twitch, WhatsApp, Line, WeChat, Kik, Pinterest, toon Point FM, SoundCloud, Spotify. LinkedIn, Skype, WQ, Kakaotalk, Talk, BKOK, OK, GitHub y Oculus. Esas son las 12, perdón, las 22 redes sociales que tú puedes agregar. Ahora, por ejemplo, supongamos que queremos agregar nuestra, nuestra red social en Twitch. Entonces, acá te aparece enlace social en enlace social lo que tú tienes que poner es el usuario o cómo apareces en Twitch tu nombre de usuario por ejemplo en YouTube yo aparezco con el nombre de Henry Castillo Morales por ejemplo en, en Instagram yo aparezco como Henry en YouTube pero todos estos eh, todos estos enlaces sociales en realidad son no son enlaces sociales sino que son eh, el nombre de usuario de cómo aparezco en cada red social es el nombre de usuario no es un enlace social en realidad y de esa manera es como tú puedes agregar tus redes sociales en esta plataforma muy famosa de facebook si te gustó el video Regálame tu valioso like y compártelo en tus redes sociales. Antes de finalizar, quiero saludar a toda mi gente linda de Nicaragua, México, Colombia y Estados Unidos. Hasta pronto.